Una vez que tenemos insertado todos los elementos de nuestra producción audiovisual, ahora vamos a ordenarla de una mejor manera. Sin embargo, quiero que te fijes muy bien acá que nos está indicando que todo este video va a durar 3 minutos con 10 segundos. En la parte inferior voy a hacer esto. Mira que está el recuadro de color azul el activo. Vas a presionar en el teclado la, la, la tilde invertida para ocupar toda la pantalla vamos a hacer un pequeño zoom aquí con clic y arrastrar de manera horizontal y de manera vertical aquí para que lo alcances a ver muy bien aquí es la música de fondo voy a poner aquí m mutear para que solamente se escuche la música de fondo voy a quitar la m que está acá voy a poner m o mutear la, la música de fondo y ahora se va a escuchar mi voz es sobre las abejas. muy bien entonces si te fijas muy bien hacemos un zoom acá este está terminando más o menos en dos segundos y lo que estás viendo aquí está terrible hay muchísima información que hay que ordenar de acuerdo a la sonorización muy bien esto es como armar un rompecabezas es decir vamos a hacer esto mira voy a hacer un zoom hasta acá voy a mover esto hasta acá la cabeza lectora me dice que hasta aquí termina la primera parte y aquí voy a cortar voy a achicar la primera opción donde dice 10 datos interesantes de las abejas, clic y arrastro para mover todos los clips, dejarlos más o menos por aquí, cuando empiece mi voz aquí va a aparecer la pantalla número 1, muy bien ahora quitamos la tilde invertida, movemos esto, presionamos la barra espaciadora perfecto Vamos muy bien hasta aquí. El resto tenemos que igual ordenar. Por ejemplo, mira, esto termina aquí. Clic y arrastro para achicar el clip. Ahora hay algo muy interesante: es que hay mucho espacio entre vos y vos. Y realmente eso puede resultar un poquito cansón. Puede que sí, puede que no. Pero yo te recomiendo presionar la tecla C en el teclado que es la herramienta de cortar. Aquí la tienes en la herramienta de cortar. Perdón un rato. Aquí. Muy bien vamos a cortar aquí un pedacito y aquí otro pedacito, con la flecha negra, la V, se la seleccionamos presionando en el teclado, seleccionamos esto y lo mandamos para el otro lado, que ya arrastrar, nos vemos un poquitito para acá, ahora vamos con el segundo, la segunda opción, muy bien, aquí podemos alargar esto para que no se vea un espacio negro, porque realmente si dejas un espacio negro mira lo que va a pasar, voy a mover un poquitito la cabeza lectora, de repente vas a estar bien ahí, de repente ¡tum! se va a ver esto negro, así que esos espacios negros hay que quitarlos. ¿no? Entonces esto tenemos que ordenar de acuerdo a la necesidad. Vamos por acá, lo movemos un poquitito más acá, podemos alargar tranquilamente el primer clip hasta que tope el segundo y justo donde empieza el segundo vamos a ordenar la pantalla. Y así lo que tendremos que hacer es Ir ordenando cada uno de los clips de acuerdo a la necesidad. Esto es un trabajo manual. Eh, Esto es uno de los trabajos que realmente no te quita mucho tiempo. Lo que sí te va a quitar mucho tiempo es el, el, el típico trabajo. Es que, oye, muévelo un poquitito más a la izquierda, muévelo más hacia la derecha, ponle más color, quítale más color. Eso realmente va a hacer que se demore mucho más el trabajo de, de lo que es la parte audiovisual, la parte gráfica, ¿no? de esto de aquí es simplemente tratar de completar toda la línea de tiempo